Hola, bienvenidos a este nuevo video de Excel mini apps. Hoy les traemos otra interesante mini aplicación. Esta está relacionada con un artículo que ya habíamos visto en el blog. Eh, antes de empezar les recuerdo que este video es un complemento del artículo publicado en el blog. Lo pueden buscar en Google como Excel mini apps. Eh, también les agradecemos si nos quieren seguir y si le dan me gusta al video. También lo puede compartir si lo quieren. Eh, bueno, vamos a empezar. A esta mini aplicación la denominamos entradas y salidas de productos stop. Como ven, aquí fabricamos una página de inicio que sería con, en este caso, cuatro campos y un botoncito aquí. Después tenemos una base de datos. El objetivo de, de esta mini aplicación es, por ejemplo, eh, contar con un stock mínimo de productos en, el, en un almacén, por ejemplo. Fíjense los campos que tenemos aquí. Esta es la base de productos. Fíjense, tiene un ID, el nombre del producto, la descripción, la cantidad en stock en este momento, el stock mínimo que deseamos tener y acá tenemos... Simplemente es un vínculo que nos lleva a esta hoja si necesitamos hacer el pedido. Con este formulario lo que hacemos es ingresamos producto al stock o lo eh, extraemos. Por último tenemos, fíjense, lista de entradas y salidas. Esta es la hoja que utilizamos para hacer la entrada o la salida del producto del stock. Ahora vamos a ver cómo funciona para luego pasar a explicarse los... Fíjense, por ejemplo aquí lo que tenemos es fíjense, un campo validador de datos que toma los IDs de aquí, de esta, de esta columna de la base de datos de productos. Entonces aquí tenemos los ID de todos los productos que tenemos, por ejemplo. Elegimos uno, fíjense, nos da el nombre, la descripción y aquí lo que hacemos es ingresar la cantidad de producto de stock o extraerlo, por ejemplo, queremos ingresar, ponemos 10, ingresamos y fíjense que nos pone el dato en la lista de entrada y salidas. Como fíjense, una entrada ya que es positiva. Luego, si queremos extraer un producto de stock, fíjense, vamos a fijarnos qué producto era, era el 4. Por ejemplo, hacemos lo mismo, pero aquí queremos extraer mercadería, así que ponemos, por ejemplo, menos 5. Podemos ingresar y fíjense que aquí, en la lista, en la base de datos, tenemos el producto extraído. Entonces, este formulario, fíjense que es el mismo que ya habíamos visto del ingreso de datos, pero ahora lo usamos para una aplicación particular, que sería la de llevar un stock. Luego, de hecho eso, fíjense que aquí en el resumen de los productos, fíjense en esta base de datos, aquí fíjense que con un sumar sí sumamos la cantidad de productos que tenemos aquí, que se van a, ir, van a ir sumando y restando para saber el total disponible. Fíjense en este caso, para este producto tenemos 80 y el mínimo es 80. Fíjense que aquí usamos una regla, un formato condicional para que nos resalte en verde los, aquellos productos que el stock, el stock disponible es menor que el mínimo. Por ejemplo, aquí. Para hacer la demostración, ¿qué pasaría? Volvamos a extraer, fíjense, del artículo 4, volvamos a hacer una extracción del stock. Por ejemplo, menos 5. Ingresamos y fíjense que aquí pasó a estar en verde, quiere decir que tenemos faltante de producto para que esté dentro de nuestro stock mínimo fíjense que es muy sencillo pero interesante la aplicación y usamos el mismo concepto que ya habíamos visto de entrada, son todas entradas de datos nada más que aquí al ponerle un signo nos sirve para decir que es una salida y además cuando hacemos la suma aquí podemos obtener el total o el real disponible después esto, es el, la, la hoja en sí es un arreglo que hacemos de acuerdo a nuestra necesidad. Ahora vamos a ver cómo lo hicimos. Muy simple. Creamos este pequeño formulario. Aquí pueden tener todos los campos que necesitamos. Esto lo hacemos con la validación de datos. Con una validación de datos. Que la buscamos para mostrarla. Fíjense. Validación de datos. Fíjense. Aquí creamos un, un nombre llamado productos. aquí. Con esto, fíjense, con este campo creamos un nombre llamado producto. Con la fórmula indirecto, fíjense, podemos mostrar en esta hoja la lista de productos, de idea de producto. Luego aquí si utilizamos un simple buscar B y, so y reparamos el error con un sí, si es error. Lo mismo aquí. Y aquí solamente debemos ingresar manualmente la cantidad. Ingresado o extraída, si es ingresada es positiva, si es extraída es negativa. Luego tenemos la lista aquí de, de productos. Que fíjense, si queremos ingresar un producto nuevo, solo hacemos lo ingresamos manualmente. Aquí ponemos, copiamos la fórmula. Fíjense, en este caso va a mostrar cero. Aquí el, el stock mínimo lo ponemos también manual. Fíjense, copiamos las fórmulas y tenemos otro producto nuevo si ese es el caso. Luego aquí solamente es una lista de todas las tra transacciones que tendríamos dentro de nuestro stop. Y lo que es puede ser más complicado o difícil para ustedes es la fórmula que usamos un si sumar conjunto. Fíjense, usamos esta fórmula para sumar todos los productos que tenemos aquí. Es decir, que esto no importa las extracciones y ingresos que tengamos, siempre aquí vamos a tener el total disponible. Espero que le haya gustado la mini aplicación. Esto demuestra que a veces se pueden lograr cosas muy complejas con. Haciendo aplicaciones muy sencillas. Vamos a darle un rápido vistazo a la macro. Que esta macro ya está vista en este, en este artículo anterior. Pero la vamos a ver para que, para ver qué tiene. Vamos a ir aquí. Y fíjense que está la macro. Fíjense que primero lo que hago es con la macro copiar. Ahora les voy a mostrar copiar. Bueno, voy a mostrar manualmente con, que es lo que hace la macro. Copia. Fíjense. Este producto viene a la última fila vacía aquí y los pega. Vamos a ver el código. Fíjense. Copia, luego va a la hoja stop. Con, esta, con este arreglo en la fórmula, le decimos que pegue en la última hoja, en la, último, en la última fila disponible. Hacemos el pegado especial de solo los valores. Y luego limpio, fíjense, limpio estos datos ya ingresados y posiciono el cursor para poder ingresar otro nuevo producto. Y esto, fíjense, esto es hipervínculo, lo único que hace es nos lleva aquí, por ejemplo, si para este producto el 4 nos falta esto, entonces apretamos aquí, nos lleva aquí y decimos el 4, lo buscamos el 4 y e ingresamos al stop. Bueno, espero que les, les haya gustado. Eh, hasta la próxima. Saludos.